Los sonidos del español La y o ye. La y o ye Con Y se escribe yo Yo Con Y se escribe yo-yo Yo-yo con Y se escribe yogur. Yogur. Con Y se escribe yate. Yate. Con Y se escribe yegua. Yegua. Con Y ye se escribe yoga. Yoga. Con Y se escribe yeso. Yeso. J, J, Ja, Ja, J, J, G, Yo, Yo, Ju, J. Ye, yate, yate, yegua, yegua, G, ye, G, ye, yoga, yoga, yugo, yugo, J. Ye, yate, yate, apoyo, ayuda, apoyo, ayuda, cónyuge, cónyuge, yunque, yunque, joya, joya, mayo, mayo, rayo, rayo, yoyos, yoyos, yema, yema, playa, playa, coyote, coyote, Ayudar, ayudar. Yeso, yeso. Yelmo, yelmo. Yasmín, yasmín. Leyendas, leyendas. Tres rayas tres rayas, yugo, yugo, saya, saya, un huevo rayado, un huevo rayado, yo, yo, yegua, yegua. Yoga, yoga. Yate, yate. Yacer, yacer. Raya, raya. Payaso, payaso. Soya, soya. Yema, yema. Yeso, yeso. Yegua, yegua. Yelmo, yelmo. Yerno. Yerno. G. G. Gin, G. Girish. Girish. Rágido. Rágido. Ojito. Ojito. yodo yodo Yoga yoga Yogi yogi yogur yogur rayo rayo yuca yuca yugo yugo yugular yugular ayuno ayuno yunque yunque Yasmín, yasmín yayo ya tuyas tuyas vaya vaya aleluya aleluya Yeismo, Yeísmo, Leyenda, Leyenda, Yerbal, Yerbal, Oye, Oye, Yerno, Yerno, Ensayista. Ensayista, callito, callito, ensayismo, ensayismo, rayito, rayito. Tramollista, tramollista, mayo. Mayo, arroyo, arroyo, yo, yo, yo, yo, Yolanda, Yolanda, Yolanda, Yolanda, ayudar, ayudar, Yudoka, yudoka, ayunar, ayunar, Cónyuge, cónyuge. Yucatán, Yucatán, la Y o Y, la Y.